El siguiente aspecto a tener en cuenta cuando estamos intentando modificar nuestra condición para verbal es el empleo de las pausas. Las pausas es uno de los recursos más difíciles que tiene un orador novel. Siempre crean cierto estado de nerviosismo y cierto estado de inseguridad aunque os recomendamos introducirlas en vuestro discurso ya que los efectos que provocan en el mensaje son grandiosos. Por un lado nos ayudan a generar cierta expectativa, por otro facilitan la asimilación de contenidos y de conceptos. También permite a la audiencia reflexionar sobre lo que se acaba de decir y nos hace crear en algunos de los puntos efectos dramáticos en nuestro mensaje, hechos que a veces podremos querer condicionar. Son buenas tanto para el orador como para el que está escuchando, porque el orador cuando las hace Permite utilizar ese breve espacio de tiempo en pensar lo próximo que tiene que decir. Siendo ese espacio de tiempo utilizado por la audiencia para reflexionar sobre lo que le acaban de contar. El cerebro necesita acomodarse, y necesita estos pequeños descansos para ir asimilando toda la información que le está llegando. ¿Cuándo es recomendable introducir las pausas? Un punto interesante es al inicio de la presentación. Después de las típicas presentaciones, de la persona que va a hablar, etcétera, es bueno tomarse un tiempo de respiro y hacer una pequeña pausa para tranquilizarnos y afrontar con seguridad y además dando esa imagen de control al resto de la audiencia. Son interesantes también introducir pausas para enmarcar la presentación, es decir, en nuestra estructura, después de la introducción, es, sería bueno poner una pausa para decir, ahora es cuando empiezo a contar lo que venía a deciros, entre diapositivas o entre puntos concretos o ideas claves de nuestra presentación y sobre todo al finalizar cuando se van a dar las conclusiones cerraríamos la estructura de nuestra presentación y en la última frase es lo que se denomina doble pausa habéis preparado los finales de vuestras presentaciones tenéis una frase de cierre que habéis meditado profundamente pues esa frase de cierre debería estar enmarcada en pausa vuestra frase y pausa para dejar un halo de recuerdo en todo aquel que se está oyendo. Y finalmente, las pausas son maravillosas en el control de la interacción con la audiencia. Cuando un orador lanza una pregunta a la audiencia tiene que esperar y aguantar las ganas que tiene el orador de responder para que la audiencia detecte ese cambio de control en la comunicación y tenga la posibilidad de intervenir. Lo mismo cuando se producen preguntas de la audiencia al orador. La gestión de las preguntas de la audiencia genera siempre mucho estrés y mucho nerviosismo. Para afrontar ese estrés lo fundamental es tener una actitud de tranquilidad. Y cuando una persona nos pregunta algo, lo primero que tenemos que hacer es respirar, ser conscientes que hemos entendido perfectamente lo que nos quieren preguntar y si tenemos alguna duda, replantearlo. Finalmente, otro punto indicado para introducir las pausas es cuando se quiere retomar la atención de la audiencia después de una interrupción, después de haber utilizado un recurso para ejemplificar algún punto concreto de nuestra presentación la gente puede estar muy dispersa entonces en vez de llamar a la atención es mucho más efectivo introducir una pausa para que ante la ausencia total de palabras, la audiencia se percate que es hora de re reconducir la presentación este es un recurso que se utiliza mucho en el ambiente académico vamos a entrar a valorar ¿Cuánto es recomendable? ¿Cuánto es lo óptimo que tiene que durar una pausa? Podemos estar entre dos entre los rangos, las podemos hacer muy grandes o las podemos hacer muy pequeñas. Y esto siempre va a depender de la experiencia que tenga el orador y de la confianza que tenga el orador a la hora de incorporarlas. Todo como todos los aspectos de la vida, se mejora con la experiencia y con la práctica. ¿Qué dos rangos podemos tener? Podemos hacer pausas muy cortas, mini pausas, que lo único que están haciendo es transmitir inseguridad y precipitación. Pueden parecer microcortes, que es porque no tenemos ensayado el discurso y lo que está haciendo es cortar nuestra emisión de palabras. Eso genera bastante nerviosismo y da bastante mala imagen. Por otro lado, si las hacemos muy largas, superiores a 5 segundos, lo que podemos hacer y transmitir es un discurso antinatural y a fuerza de generar pausas, lo que hacemos es aburrir, y adormecer a la audiencia con lo cual una medida adecuada de la pausa podría estar entre los dos y los tres segundos os animamos a que las hagáis y os animamos a que las hagáis hasta que duela el silencio